Bien, enos aquí. Buenas, buenas. Bien, vamos a ver. Seguimos experimentando con... Tecnología a disposición en, en estos tiempos de cuarentena y mutación podría ser un, una canción. Seguimos experimentando con la tecnología a disposición en estos tiempos de cuarentena y mutación. Esto puede ser una canción. Bueno, eh, para los que accidenta accidental o sincrónicamente pasan por este momento sincrónico, en este mismísimo tiempo o espacio que nos reúne acá, eh, y quienes puedan eh, o sepan utilizar la sala Zoom, acá ponemos el número de sala para que se puedan conectar, este... Y entonces esto lo pueden ver vía Facebook o también vía Zoom Y eso también daría la posibilidad de, um, de que puedan interactuar también Tal vez haciendo alguna pregunta, comentario o lo que sea Hola, ¿me escuchás? Sí, hola, te escucho ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, acabo de entrar de Paracaidista genial, ¿Dónde genial. estamos? Dame un pantallazo de dónde estamos. Ahora, ahora te voy a dar un pantallazo. Igual voy a hacer esta dinámica. Yo primero como que voy a hacer una presentación y después habilito los micrófonos para que participen quienes quieran aportar algo. Dale. Eso muchas, como, muchas gracias. Eso va a ser Dale, no, de nada. Gracias por estar. Uh -huh. Eh, uh -huh, uh -huh. Bueno, está muy bien. Eh, el pantallazo es el siguiente. Eh, Juanse, Alma Bhakti y los que sea que estén accediendo también vía Facebook, es tirar un, un portal de activación galáctica como el día de hoy, y un pulso también sincrónico que nos permita eh, oxigenarnos un poco dentro de esta marea informativa que hay, eh, porque vengo, vengo hablando estos últimos días un poco de que el, el caudal informativo es muy intenso y muy caótico también. Y esto produce también un estado mental, eh, a veces más de confusión que de claridad. Entonces es bueno encontrar claridad en estos momentos. Eh, hacer todo lo que pueda, se pueda hacer para, para respirar y oxigenarse pero también compartiendo una mirada que, como desde la ley del tiempo, por ejemplo, entendemos que esto está sucediendo como parte de un proceso eh, en donde se está llegando como al final de un ciclo. Si bien... Eh, con la mirada del de calendario, siempre tuvimos eh, ese umbral del cierre del ciclo del 2012. Nadie nunca habló de que eso fuera a ser um, un cambio drástico de un día para el otro, sin embargo, pasados siete años, de o casi siete años, en realidad pasados siete años, de No, bueno, esto es muy sincrónico en realidad, justamente, porque pasados siete años del cierre del ciclo, y el siete es un intervalo místico, es una medida especial en todo lo que es la ley del tiempo, el intervalo oculto, eh, de hecho el, el, el momento en el que... China comunicó a la OMS acerca de la situación con el coronavirus y esto que se vive hoy en día, fue el 31 de diciembre de 2019, 10 días después de haberse cumplido 7 años del cierre del ciclo del 2012. Eh, y esto tiene que ver también con el completamiento de un ciclo, como lo vemos, que es un ciclo en la evolución mental del planeta Tierra, y también algo que mencionaba ayer, como repasando un poco esta historia de la aceleración informativa de las telecomunicaciones y las redes, y la radio, la televisión, eh, internet, la telefonía celular, vemos como ahora que estamos todo el día viendo tantas curvas exponenciales, eh, seguramente eso nos podría mostrar una enorme curva exponencial de varias cosas que produjo la mecanización del tiempo, ¿sí? desde el año 1500 que se, se empezó a utilizar, el, bueno, por esa época, ¿no? la utilización del reloj. Eh, y luego de, a partir de la era industrial o sea es muy interesante cuando en la perspectiva de la ley del tiempo hablamos de que el reloj fue la primer máquina y, y mirar eso como una semilla de, en donde al mecanizar el tiempo y, al, y como el tiempo es información biológica al introducir la mecanización del tiempo en la biología humana, si hacemos una analogía con, eh, con la naturaleza y cómo, cómo crece y cómo se expande la vida en la naturaleza cuando sembramos una semilla que germina, que brota y que crece y que se multiplica y de ahí salen más plantas y de ahí... Eh, todo un, un bosque, eh, si miramos al primer reloj como una semilla de mecanización del tiempo que entró en la biología humana, y como la biología humana también es naturaleza, empezó a reproducirse, y hoy miramos a nuestro alrededor y tenemos un mundo de máquinas. Eh, y todo lo que crece y se desarrolla, lo que llamamos el progreso, nos trae nuevos y mejores dispositivos electrónicos. Entonces es interesante ver también lo que eso produce en la mente humana, una aceleración de información en donde hoy en día experimentamos una especie de saturación, en donde circula más información de la que podemos procesar, Y dentro de esa marea informática, también, en este momento tan cargado de eventos y de situaciones y de simultaneidades, de sinapsis que colapsan prácticamente en esto en donde hay muchas líneas de tiempo que... Como, como describe muchas veces eh, Stephanie en su blog. Eh, Stephanie es la aprendiz y última compañera de José Arguelles, y, y conocida arquetípicamente como la Reina Roja y actual directora de la Fundación para la Ley del Tiempo, y describe la simultaneidad de tantas líneas de tiempo que están colusionando en estos tiempos. No sé si colusionando es una palabra válida, pero suena bien. Colliding. Um, entonces brindar una, una ventana a la hora. Eso es un poco el pulso de momento sincrónico. ¿Qué es... para una mente que viene percibiendo el tiempo lineal, que representa este momento en donde todo de alguna manera se detuvo, como, chocarse contra, como venir corriendo y chocarse contra una pared. Y, y esa pared, eh, esa pared es también... Este, este momento sincrónico. O sea, que la pared no sea... Muchas personas podemos tener esta sensación, no como que veníamos corriendo y nos topamos con una pared, chocamos. Chocó el barco, chocó el tren, chocó el avión, no sé, depende del vehículo en el que venía cada uno, o cada uno Y ¿con qué nos chocamos? ¿Nos chocamos con, con este accidente o...? ¿no? que podemos llamar el coronavirus, nos chocamos con un punto del tiempo-espacio, parte de un programa evolutivo y que toma diferentes aspectos de acuerdo a nuestras percepciones también, de hecho ese es el universo que describimos, tiene que ver con, con nuestras percepciones. Entonces... Si conocíamos la ley del tiempo, aquellos que veníamos, que ya conocíamos la ley del tiempo, en nuestras percepciones también aparece como que nos, nos topamos con un, con un momento que ya estaba profetizado de alguna manera, que era como llegar a la culminación de un ciclo. Seguramente que esto es la culminación de un ciclo. Ya no me quedan dudas por lo que estamos viviendo. Y por, la, por el tipo de de observaciones que leo en diferentes artículos y notas, no solo de gente del mundo esotérico, alternativo, espiritual, o lo que sea, es lo que está saliendo hoy en los diarios y en la televisión, eh, en donde aparece la discusión del tiempo, eh, y cómo, cómo manejarse en este momento en el que el tiempo lo percibimos de otra manera, como que algo se detuvo. Sin embargo el reloj sigue corriendo y eso hace evidente que lo que el reloj mide no es el tiempo, porque el tiempo en nuestras percepciones cambió y el reloj de eso no se entera. Y este, y este es el gran problema que yo siempre siento como muy profundo también con respecto a la dirección de la humanidad y de esta civilización, que el reloj no se entera de lo que pasa, pero es parte fundamental de la biología humana hoy en día, es como un marcapasos, como una frecuencia de tiempo artificial que nos organiza de acuerdo a un ritmo que viene de la máquina y que no se entera de lo que nos pasa. Es como como una parte que, que se insertó en nuestro organismo, y, y, pero que no escucha a todo lo demás. Y nosotros que somos seres vivientes, orgánicos, estamos hechos de células, que cada célula tiene un tipo de recepción de que se entera de lo que pasa alrededor. Entonces este, esta frecuencia artificial de tiempo introduce una frecuencia, un una información en nuestro organismo, en nuestro ADN, de algo que entra pero no sale, ¿y qué pasa entonces? ¿Con cuánto aire podemos inflar un globo? Eh, todo lo que contiene tiene un límite de cuánto puede contener, los organismos normalmente circulan eh, sus medidas, entonces esto es lo que pasa por ejemplo en estos días que, que vengo haciendo esta transmisión, que arrancamos el día tormenta, que es el día de máxima saturación, luego ayer vino el día sol, que es a donde toda esa tormenta ya transformó todo y quedó y se oxigena la cosa y quedamos en el vacío, que es también la totalidad, y hoy en el día dragón nos reunificamos y, y un nuevo comienzo. Siempre hay unas, una recirculación de lo que pasa, y esto es lo que charlaba ayer también, que es este momento presente, el continuo que sucede en el ahora, de donde emanamos una energía y recibimos una información, entonces hay algo circulando, pero en el momento en el que introducimos el reloj, el reloj tira un tic-tac, tira un pulso, tira un número, tira una información que además de estar basada en, en una proporción del espacio, que es el círculo, dividido en 12 partes y en 60 minutos, y, y eso viene además mecanizado con un tic-tac eh, que marca un ritmo eh, y que no recibe nada, no se entera de lo que nos pasa. Y entonces seguimos construyendo este edificio, que es la Torre de Babel, hacia arriba, año por año, y vamos sumando números, 2018, 2019, 2020, y ya se ve que tal vez la torre está demasiado alta y empieza como a tambalearse porque así como sucede en el espacio, en donde no podemos construir más allá de los límites que la física nos permite para que algo se sostenga, esta construcción artificial de tiempo también lineal también va a llegar un momento en el que no se sostiene más, porque hay una percepción ahí subconsciente que en algún punto se pregunta qué son estos 2020 años, que pasaron desde el año cero y hasta dónde, van a, hasta dónde vamos a contar. En cambio, en el tiempo cíclico, en el tiempo sincrónico, eso no pasa, porque todo se renueva. Y además, eh, todo está vinculado y en resonancia con todo lo demás. Y escuchaba ayer a, a Darío eh, Stansreichberg, eh, filosofar sobre el tiempo, y decía, ahora la percepción del día es que no hay horas, hay momentos, decía, Ahí está la mañana, está el mediodía, está la tarde, está el anochecer, está la noche, y esto, para quienes venimos viviendo eh, la ley del tiempo, eh, con el oráculo de la quinta fuerza ya lo venimos practicando desde hace muchos años, el día arranca al amanecer con el sello análogo, luego al mediodía se va para el sello vía, a la tarde se va la antípoda, y al atardecer se va al sello oculto y resuelve en el, en el kin de destino. ¿no? Eh, y esto da otro pulso de tiempo que la división de, de horas, minutos, segundos y, y microsegundos. Eh, no, no voy a repetir porque me, me piden que repita no, seguimos, seguimos después queda todo ahí después se queda grabado eh, la repetición es algo muy del, del reloj este, y, y voy a tomar eso porque el reloj repite una secuencia, cada día, las horas, minutos y segundos son los mismos. No se renueva, no circula, entonces es como un disco rayado. Eh, y, y los años también, es como que hay, hay pequeños ciclos, digamos, de variación, digamos, por ejemplo, en ese desorden que es el calendario gregoriano, en donde los meses tienen diferente cantidad de días, en donde la semana no siempre coincide con el mismo día del mes eh, sin embargo cada 28 años sí coincide entonces hay pequeños ciclos de variación pero muy eh, limitados para lo que luego la ley del tiempo nos lleva a conocer en donde toma la riqueza de otro orden matemático vigesimal para que aprendamos acerca de, de la magia que viene de, de medir los ciclos con números armónicos este, basados en un modelo donde relacionado y se sincroniza simultáneamente todo el tiempo. Eh, entonces es muy diferente. Bueno... Eh, Vamos a tirar un poco de data sincrónica, entonces. Ayer era el día Sol Cósmico Amarillo, habíamos visto que... Espérense. Ayer estábamos acá, en el King 260, completando un ciclo, un giro galáctico de 260 KIN, eh, mencionaba ayer que esto, el Solkin es una matriz de permutaciones, en donde los 20 sellos se combinan con 13 tonos, y, todo, y todos los 20 sellos se combinan con todos los 13 tonos, 20 por 13, 260, produciendo 260 patrones psicogenéticos. Eh, son como dos ruedas. Solo que, a diferencia del... del del calendario del que como estamos acostumbrados a conocerlo, en donde decís, marzo, 1, 2, 3, 4, acá en el Solkin las dos ruedas se van moviendo, las dos. Entonces, hoy es dragón 1, mañana es viento 2. Y así, y las dos ruedas tienen diferente tamaño, y eso crea una, una frecuencia de permutaciones de 260 días. Eh y hoy estamos justo en el kin 1, iniciando un nuevo ciclo, eh, que es el día dragón magnético rojo, que ayer era el poder oculto, o sea, del sol cósmico al dragón magnético se invierte eso. Son, ¿Por qué oculto? Porque está como simétricamente del otro lado, en la matriz, y esos son poderes ocultos, cualquier, cualquier kin... Lo, lo buscas con el, lo que está simétricamente opuesto, y esos son poderes ocultos. Se complementan. Ok, entonces, un traguito de té. Estoy tomando té banja, que es muy bueno porque tiene alta cantidad de vitamina C, eh, potasio, fósforo, magnesio, qué sé yo, todas esas cosas que hacen bien que fortalecen el sistema inmunológico, con un poquito de jengibre también. Hay que estar fuertes en estos días, en lo posible. Entonces, el día 1 del Solkin inicia muchos ciclos simultáneos. ¿Por qué? Porque por un lado es un nuevo giro galáctico de 260 días, y... Curiosamente es el giro galáctico número 52 desde el cierre del ciclo en el que estamos ahora. Y eso es muy interesante de verlo también. Eh, un nuevo giro galáctico. Después decía, ahora sí, vamos a ver esto que está por aquí. Esos 260 kines se pueden organizar también en cinco castillos de cuatro ondas encantadas cada uno, la onda encantada es el ciclo de 13 días, siempre estamos dentro de la frecuencia de la secuencia fractal rojo-blanco-azul-amarillo y ayer estábamos aquí, en el sol cósmico amarillo, aquí mismo, completando todo el viaje y hoy venimos aquí al dragón magnético rojo. Entonces, no solo estamos iniciando un giro galáctico de 260 días, también estamos iniciando un castillo, que es el castillo rojo este del girar. Estamos iniciando una onda encantada, que es la onda encantada del dragón, que son el, el tono 1, el tono magnético, siempre pone el pulso para los 13 días, para los 13 tonos que le siguen. Y es como una escala musical. Eh, hoy sería el Do. Y si se fijan, Do, Do sostenido, Re, Re sostenido, Mi, Fa, Fa sostenido, Sol, La bemol, La, Si bemol, Si, Do. Sí, creo que lo dije todo bien. Pero una escala completa eh, de 13 intervalos. ¿Ok? No sé por qué en un momento elegí los bemoles para los sostenidos, pero eso bueno, se lo dejo a los teóricos musicales. Eh, entonces, estos 13 días tienen que ver con la energía del dragón, que es nutrir el nacimiento, es la energía del ser. El dragón representa lo nuevo, lo que, el portal a través del cual lo inexistente entra en la existencia. Esa es la fuerza del dragón, como figura arquetípica también. ¿sí? Eh... Y hoy tengo ganas de contarles también lo que es el código pulsar, dentro de una onda encantada, cómo se conectan adentro de la onda encantada, es como que la onda encantada... Y el, pul y el código PULSAR van juntos. Porque por un lado está la secuencia de 13 tonos, pero por el que eso sería, corresponde con el orden cíclico, con un ciclo de 13 días, por ejemplo, pero además está lo que llamamos el orden sincrónico, en donde hay una resonancia por tono y por color. Y eso nos muestra una cosmología de cuatro dimensiones adentro de la onda encantada. Fíjense, el tono 1, el tono 5, el tono 9 y el tono 13 se conectan por el color, como vamos a ver a continuación, y eso define la cuarta dimensión del tiempo. ¿Ok? La onda encantada replica una cosmología de cuatro dimensiones básicas en principio, en donde la secuencia está gobernada por la cuarta dimensión del tiempo, ¿sí? que es el, la única, el único pulsar. Dale, todo bien, Juanse, gracias. Acá me avisa que Juanse que se tiene que ir. Dale, después lo ves y otro día lo echamos. Este, gracias por, por participar. Eh, la cuarta dimensión del tiempo gobierna a las tres dimensiones del espacio, les da movimiento. ¿Y cuáles son las tres dimensiones del espacio? Tenemos la primera dimensión de la vida, lo podemos ver acá, Esta, ven que dice, no sé si llegan a leer, primera dimensión, pulsar de la vida, y eso se va a replicar con, si siguen esta línea, al 6 y al 10. ¿Por qué? Porque es una resonancia por color. La segunda dimensión de los sentidos y la tercera dimensión de la mente. Esto es para meditarlo y para procesarlo durante mucho tiempo y y aporta muchas revelaciones también. La, pensar como que la vida es una primer dimensión, eh, pensemos en el origen de la vida, surge casi como una forma mecánica, eh, primero eso, ¿no? que surja una vida y la posibilidad de reproducirse, y después que surjan sentidos a partir de eso, con lo que percibir el entorno y mejorar las posibilidades de supervivencia, es todo muy mágico y misterioso, ahí como es una pregunta que tengo, no ¿cómo, cómo surge la vida y de la vida cómo surgen sentidos? Eh, y eso en, en, en miles y millones de años de evolución, si lo vemos de esa manera, desarrollan una mente, y esa mente a su vez es gobernado todo este movimiento dentro de la dimensión de lo que es el tiempo. Entonces, en la lectura de la onda encantada y la lectura de los pulsares, los colores nos dan un código, que es que el rojo inicia, el blanco refina, el azul transforma y el amarillo madura. Siempre esto es una secuencia armónica, se llama. El rojo inicia, el blanco refina, el azul transforma y el amarillo madura. Eh, conversábamos hoy en el almuerzo que también estos son los colores primarios, entonces ya tenemos luz y sonido, ¿okay? como un tiempo derivado de la frecuencia vibratoria de la luz y el sonido, tiene más sentido que un tiempo derivado de una máquina que nos informa de, un, de, un, de una proporción artificial que no existe en la naturaleza. Entonces, conociendo estos códigos, es mucho más fácil estar en habitar este momento en donde el tiempo parece haberse detenido porque en realidad lo que se rompe es la velocidad a la que vamos con la medida de tiempo artificial que tiene toda nuestra vida acelerada eh, y lo que está de fondo siempre es la frecuencia de tiempo natural de la Tierra y como esta información del tiempo cuatridimensional está en resonancia con el tiempo natural de la Tierra, porque está derivada de los ciclos naturales y de las matemáticas eh, vigesimales que están en resonancia a la vez con el cuerpo humano, con sus 20 dedos de manos y pies, eh, esto nos conecta entonces con la naturaleza de este momento presente, y nos, y nos ayuda también a codificar el virus del falso tiempo, también. Sí, así que muy simbólico todo. Eh, entonces, dentro de esta cosmología en donde, como decía, el rojo inicia, el blanco refina, el azul transforma y el amarillo madura, combinado con los pulsares, en esta onda encantada del dragón, hacemos una lectura que es que al estar los rojos en las posiciones que corresponden con la cuarta dimensión del tiempo, la raza roja, raíz, como la llamamos en el encantamiento del sueño, inicia la cuarta dimensión del tiempo. Entonces hay una iniciación en la dimensión del tiempo. ¿sí? En esta onda encantada, que la vamos a experimentar durante 13 días. Una, la raza roja está iniciando la cuarta dimensión del tiempo. Y si vos, tu sello, tu kin, tu firma galáctica, es rojo, estás pulsando esa energía también. Estás vibrando en la dimensión del tiempo. Luego vamos a el pulsar de la primera dimensión de la vida, que son los tonos 2, 6 y 10, en donde está la raza blanca, raíz. La raza raíz blanca, como decía, refina, entonces, ¿qué está refinando la raza raíz blanca? La primera dimensión de la vida. Entonces la vida está siendo refinada durante esta onda encantada. Luego, la raza raíz azul está transformando la segunda dimensión de los sentidos, durante esta onda encantada, hay una transformación en los sentidos pulsada por la raza raíz azul. Y por último, la raza raíz amarilla está madurando la tercera dimensión de la mente, que es también relacionado con la forma, la mente es capaz de percibir las formas en el espacio. ¿Sí? La tercera dimensión. Y luego, también podemos hacer una lectura en donde el día de hoy, me estoy masticando un jengibre, qué rico, el día de hoy es dragón magnético rojo, que es el propósito de esta onda encantada, nutrir el nacimiento, ese, ese propósito se potencia, se entona con la energía de la serpiente con la fuerza vital, con la sexualidad, con el instinto de supervivencia. Se alinea en el tono 9 la intención con purificar el agua universal, el flujo, la luna, ¿sí? que es este sello luna, y se toma el vuelo mágico, se trasciende a través de la exploración del espacio y esto que es el caminante del cielo, como que es cuando... Hoy charlaba de esto al mediodía, ¿sí? como que fíjense que en esta secuencia viene el mono acá con el once, después viene el humano y después viene el caminante del cielo, no como este proceso evolutivo en el que estamos ahora, que es el humano tomando conciencia de los cielos y el cielo también decía Argüelles muchas veces es el cielo matemático, ¿ok? Eh, los principios superiores también de la mente planetaria, y el orden cósmico. ¿Está? Eh... Bueno... Estamos todavía en la luna solar y también es interesante que estas transmisiones las vengo haciendo desde el día de tormenta cristal. Arrancamos la semana y, bueno, si el tiempo espacio acompaña, podemos hacer todo este proceso de siete días experimentando como una semana, una heptada, como la llamamos, que nos lleva al día 28 Silio sí, a descargar el arco iris circumpolar. Pero el día de hoy es gamma, ¿sí? Es. Eh, un plasma radial que conecta con el tercer ojo, 24 en la semana amarilla, la semana amarilla también replica esta cosmología de colores, el amarillo madura el fruto, entonces la semana amarilla madura, y hoy es un día en donde el dragón trae eh, fuerza de nacimiento dentro de esta maduración que está sucediendo en esta cuarta semana amarilla, de la luna solar, que es la luna 9, entonces también a su vez tiene que ver con la intención, con alinearse a la intención, y estamos en un año mago, magnético blanco, es un año que, entonces eso quiere decir que el tono de hoy que es magnético está en resonancia con el tono del año, que también es magnético y es el tono del propósito, atraer el propósito y unificar, ¿cuál es el propósito?, Hoy estuve yo todo el día leyendo este artículo de Charles Einstein, que publiqué ahí en mi muro, y que está en inglés, pero que lo están traduciendo, y está buenísimo, porque me parece que reúne de una forma muy buena todo lo, todo lo que está circulando así de información al respecto de, de diferentes puntos de vista también, y de cómo vivimos este momento, y proyectando también una visión, un propósito, posible para la especie humana. Eh, entonces, estar en resonancia con el tono del, del año también quiere decir que, bueno, que pasaron X cantidad de ciclos de 13 días desde que empezó el año. De hecho, si no me equivoco, creo que justamente, sí, sí, pasaron 19 ciclos de 13 días desde que comenzó el año y hoy estamos comenzando. El ciclo número 20, eh, desde que comenzó el año del mago magnético blanco con la onda encantada del dragón, así que seguimos con esta cuestión 13-20 y 19-20 también, ¿no? como que completamos 19 ciclos, pasamos al 20. quien ¿okay? 1, dragón magnético rojo, y tiene este simbolito porque es un portal de activación galáctica. Bueno, el día de hoy entonces vamos a mandar un pulso de sanación y conciencia a toda esta zona del dragón, en donde está la India. Bueno, voy a ver si para mañana me fijo bien qué países hay en cada zona, para decirlo bien, pero ahí está Nepal, está, me parece que está todo Afganistán, eh, Pakistán... Eh, incluso el Medio Oriente también, ahí Israel, Arabia Saudita, Egip Egipto, sí, por ahí, en la, por esta parte me parece que podría ser Egipto, esta sería como la... Ah, tal vez, bueno, eh, toda esta parte, a ver... Bueno, hay que estudiar geografía. Eh, parte también de Siberia, será esto, o alguna parte así de, de Rusia... Y por aquí, tal vez mismo eh, parte de China, también, me parece. ¿Sí? Así que, importante mandar un pulso ahí de, a la zona del dragón, que también activa toda esta franja roja, y también activa toda esta que es la familia cardinal, que tiene que ver también con la garganta del planeta, la comunicación. ¿Sí? Y el inicio de un génesis, que también esto representa el dragón magnético rojo, el génesis del dragón. Tres Génesis en el encantamiento del sueño. El dragón, el mono y la luna. Eh, dragón magnético rojo, mono magnético azul y luna magnética roja son los, los que inician los Génesis. Así que hoy Génesis del dragón en, en el encantamiento del sueño. ¿Sí? Y cromática, bueno, ya no quiero ir a la cromática porque no quiero crear confusión tampoco, pero otros órdenes de tiempo. En el cuerpo humano... Estamos en el dedo índice de la mano derecha, entonces de nuevo, digo, esto nos teje con el planeta, la zona del dragón, con el dedo índice, y a su vez eh, es un sello que codifica el planeta Neptuno, junto con el espejo. El dragón y el espejo son los que codifican Neptuno, así que los 20 sellos son también los 20 dedos de manos y pies, y son las 10 órbitas alrededor del Sol, con la doble polaridad, en donde por eso hay cada hay dos sellos por cada planeta. Así que Neptuno, dragón, dedo índice, esta zona ahí pulsando todo junto a eso. Y vamos a sellar sobre el virusito, vamos a sellar... Eh, una frecuencia 1320 con la energía del dragón magnético rojo. Y aquí lo que vemos es el oráculo de la quinta fuerza. Esperen que... Sí. Okay. Eh... En donde el, el sello dragón magnético rojo tiene como este poema. ¿Sí? que representa cómo se entretejen estas energías, y dice, unifico con el fin de nutrir, nutrir, atrayendo el ser, sello la entrada del nacimiento con el tono magnético del propósito, me guía mi propio poder duplicado, es una energía que es también a su vez guiada por su propio poder duplicado, por eso vemos dragón, dragón, soy un portal de activación galáctica, entra en mí. Este es el encantamiento que tira el pulso de eh, la energía del de sello de hoy. Tiene como poder análogo al espejo el, el sinfín nutriendo también al, a la fuerza del nacimiento, desde como del, del orden cósmico infinito del espejo, poniendo orden un poco también, eh, y el desafío del mono, que es jugar con la magia, ¿sí? el desafío del de el, el niño interior, el desafío de lo que te descoloca, lo que te saca de tu orden, eh, y el poder oculto, que es justo el día de ayer, el sol el cósmico amarillo, como la trascendencia total, la iluminación, el fuego universal, etc. De toda esa trascendencia expandida, así infinita, el sol cósmico amarillo, hoy el dragón magnético unifica, se unifica en el propósito. ¿Ok? Y, y para cerrar también bueno, una miradita breve a, al mapa del rey del diseño humano, en donde en este momento tenemos, estamos en la cruz de la atención como decíamos ayer, línea 2 hoy, Ayer pasó algo muy interesante que fue que leí la línea 1, que se llama Advertencia, y después cuando vimos el discurso del presidente por televisión, lanzó una clara advertencia, dijo, muchachos, eh, y eso fue muy interesante de verlo, en resonancia con la línea, porque decía, el uso de la fuerza como última salida, fíjense que justo tuvimos un debate por acá como si si una empresa como Techin, por ejemplo, era necesario expropiarla o no. Bueno, ayer hubo una advertencia, ¿no? que fue, pórtense bien. Este, ahí empezaron los aplausos. Y de paso aprovecho para decir que yo creo que los aplausos son para todos, y todas y todes. Como, no solo para los médicos, son también para, para todas las personas, desde los que están haciendo lo que están haciendo, lo que están en sus casas, los que cumplen con lo que sienten que tienen que hacer, eh, como decían por ahí también eh, los basureros, los, los que tienen que ir a trabajar, los que están aguantando la cuarentena, los que están haciendo memes, los que escriben artículos, los que piensan, los que intercambian información. En definitiva, creo que todos nos merecemos un aplauso, simplemente por estar poniéndole todo a este momento, que es de tanta carga y de tantas posibilidades, y como buscando cómo tejernos y cómo sincronizar la mente planetaria para buscar a ver si, cómo pensamos como planeta. Y la verdad que hay que reconocer que sean cuales sean las circunstancias y cómo te gusta interpretarlas, eh, hay algo sucediendo, o sea, hay un tejido planetario importante procesando este momento. ¿Sí? Así que yo creo que el Día Dragón Magnético de hoy sin duda está dando la entrada fuerte a eso, y voy a leer la línea 2 de la, de la puerta 21, eh, con los aplausos de fondo de toda la población, se llama Poder es Razón, Mighty's Rights, eh, dice la legitimidad de la acción como respuesta a interferencias flagrantes y persistentes, Marte en exaltación, reacción poderosa y extrema, Ah, porque el titular de la puerta 21 dice el necesario y justificado uso del poder para superar interferencias persistentes y deliberadas. Eh, Marte en exaltación dice reacción poderosa y extrema, aquí la acción más severa será la más exitosa, el rechazo legítimo de la interferencia en el plano mundano, eso es una puerta bien ariana, ¿no? si hay mucha interferencia eso causa una reacción, causa la mordedura atajante, que es el hexagrama 21, y... Y el detrimento Neptuno, justamente el dragón, poniendo ahí, dice, una tendencia a arrepentirse de la severidad, aún en las situaciones más legítimas. El ego que se incomoda ante la severidad. ¿no? Como los dos lados de verse en una situación de respuesta ante una interferencia, y también vemos que en este momento la Luna entró en la puerta 12, en la línea 1, y esto quiere decir que va a estar toda la noche, y esto es interesante saberlo porque un poco lo que nos pasa a la noche tiene que ver con a dónde está la Luna, y está definiendo el canal de apertura social, interesante en estos tiempos de aislamiento, eh, en donde nos pone como a abrirnos o cerrarnos de acuerdo a cómo siente cada cada uno su emocionalidad, desde su individualidad a, al colectivo, o sea, toda la temática acerca de socializar o no. Fíjense si después en sus sueños aparece algo de esta temática. Bueno, amigues. Eh, de esta manera completo el informativo noosférico de momento sincrónico, y, y ya, como ven, voy prolijando la presentación un poquito, y, y quería ofrecer esta visualización de la tierra arcoíris con el símbolo de la paz en el centro, y es importante visualizar colectivamente algo así, porque fíjense que... Nijita tiene nueve años y dijo, las personas crean con su mente lo que les pasa, con toda esta situación. Así que pongamos el pulso ahí. Creemos con nuestra mente lo que nos pasa. Este, pongamos un, un pulso de paz planetaria, pongamos un punto de sanación, arco iris. un punto de unificación también. Eh, y para cerrar, lo que quería comentar también es como toda esta intensidad y este caudal y esta frecuencia informativa nos lleva a un momento en donde la mente se siente saturada y lo que nos pasa naturalmente es que ahí buscamos otra cosa. ¿sí? Como esto también de la tormenta, la saturación al sol, eh, en donde... Nos vaciamos y buscamos pasar a un sentir, a un sentimiento. Eh, y esto es un poco como el significado que pueden estar teniendo estos tiempos. La mente planetaria está tan saturada que eso es posible que nos esté llevando a una mutación en donde está por emerger lo que Ra pronosticó desde el diseño humano, que es la conciencia emocional, en donde, si bien ahora estamos en un momento en donde todo lo pensamos que tenemos que decidirlo y procesarlo con nuestras mentes, tal vez eso, una vez que tenemos resueltas una serie de cuestiones y completamos un ciclo de proceso mental, ¿sí? ya eso se puede mover, y así como una vez fuimos seres instintivos, y después nos volvimos seres mentales, tal vez como especie podemos llegar, o bueno en términos del diseño humano ya no será el, el Homo Sapiens, sino que será el rey, o en términos de la ley del tiempo el Homo Nofericus, que tal vez el centro de conciencia sea el centro emocional. Así que yo también con esto completo mi saturación informativa del día, y cerrando esta transmisión voy a, creo que voy a pasar a la música. O al arte del buen comer, en lo posible. ¿OK? Así que la cocina es un lugar que me gusta estar. Y me gusta cocinar una buena sopa, por ejemplo. Bueno, gracias. Sí, a, a, a, todos que, a, a todas las personas que llegan hasta el final, les agradezco. Y a todas las que nos llegan también, a todas las que pasan por este momento sincrónico. Y gracias. Ajo. Vamos a. Nos vemos. En este ahora dentro de un, dentro de unos pulsos. En la catch.